¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a regalar los mejores Pokémon para derrotar a Greninja en la incursión de 7 estrellas, pero no solo te lo voy a regalar, sino que te lo voy a regalar en su versión Shiny, hermano. No te lo pierdas, te voy a explicar todo sobre estos Pokémon y vamos, sin más, a darle caña. Ya estamos aquí chicos y os voy a enseñar a esos Pokémon que los tengo justo aquí mismo hermanos tenemos a Claude Sire, el que os dije en el vídeo anterior que funciona a las mil maravillas si lo habéis preparado vais a flipar con lo bien que funciona Slowbro, que sorprendentemente, aun siendo débil al tipo siniestro, también funciona muy bien Gastrodon, que bueno, eh, es un Pokémon brutal y que os recomiendo al 100% Y Vaporeon, aunque Vaporeon es el que menos me gusta de estos de aquí Para pasártelo en solitario, ¿vale? Si tienes amigos que te hacen de support, entonces Vaporeon funciona también muy bien, ¿vale? Todos funcionan muy bien, pero el que vamos a ver y probar hoy va a ser mi Pokémon, el Clodside Quiero que veáis cómo funciona esta estrategia que os preparé Con la capa furtiva Y vais a flipar, la verdad que sí Es recomendable, ojo, que no la hagáis en solo Si la hacéis en solo, funciona, ¿vale? Pero hay ciertas condiciones en las que vas a tener verdaderos problemas Y es decir, los críticos y el tema de fallar ataques Así que yo siempre recomiendo que llevéis un support Con un movimiento como el que lleva Gastrodon Que es el movimiento Niebla Clara, ¿vale? Ese movimiento lo que hace, para el que no lo sepa, es resetear los movimientos, los stats del de Pokémon rival. Por tanto, tú le tiras niebla clara y ese doble equipo que tiene Greninja se lo mete por el ojete y rima y es maravilloso, chicos. Así que os recomiendo este Pokémon como support, que acompaña a Cloudside o simplemente que vayáis con este, con maldición, recuperación y terremoto. Es un Pokémon maravilloso y que os va a ayudar a pasaros la raid, pero vamos increíblemente bien, con colector, es una absoluta sacada, chicos. Luego, eh, digamos que Slowbro funciona bien, con defensa férrea, paz mental, poder reserva... Bueno, no va mal, es un Pokémon interesante, pero eh, no sé yo si es el mejor, sinceramente, ¿no? A mí el que más me gusta es este, porque primero lo saqué yo, os lo dije yo, y... Y porque lo quiero probar, hermanos, es lo que hay Este es el que más os voy a regalar, aunque podéis elegir el que queráis de esta lista Os lo voy a pasar, os lo voy a regalar en el servidor de Discord, ¿vale? Simplemente tenéis que entrar ahí y pedírmelo, lo estaré repartiendo entre hoy y mañana ¿Por qué? Porque básicamente tengo un montón, os lo voy a enseñar Tengo un montón, bueno, aquí, aquí justo no tengo ninguno <risa> Aquí tengo un montón de Slow Bros Shiny, de Clothesize Shiny Tengo un montón, ¿vale? Para repartir y regalar. Así que sin más dilación vamos a ver qué tal se nos da esta raid con nuestro amigo el Clotzer Que justo el que tengo yo no es Shiny, tócate el mondongo Ahí estamos chicos en la tela incursión de Greninja Y lo primero que tenéis que hacer eh, antes de nada es comprobar que no se os pone de compañero un arboliva O principalmente un Pokémon que ponga el campo de hierba Porque como bien sabéis el movimiento terremoto se ve muy nerfeado por el campo de hierba, de manera que es casi imposible terminar con este Greninja Me ha pasado dos veces y mmm, directamente me he cagado en la IA, en el, en el EPC y en todo Lo primero que tenemos que hacer chicos, tirarnos un pedazo de Amnesia Y muchas gracias Greninja por ese por ese hidrobomba que me hace eh, un peo hermanos Vale, tiramos el Amnesia por si acaso nos hace el rayo hielo que es el problema principal Y nos tiramos... Un maldición, mira qué bien que le han quemado, esto nos viene, vamos, nos viene increíble. Fijaos lo que nos quita de un rayo hielo, nos quita, no sé, una caricia, chicos, 50 PS, una basura. Nos tiramos el maldición, ya nos hemos puesto a más uno y ahora vamos a empezar a chipear, a dañar a este Greninja... Un poquito ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuantos más golpes les demos Antes vamos a poder hacer la cristalización, Así que ahí lo tocamos un poquito Además todavía nos tiene que resetear los stats Fijaos todo lo que le quitamos Es una absoluta barbaridad Y... ¡Ahí está! Nos ha reseteado todos los stats Momento de volver a tirarnos una amnesia Muy necesario Si no... Bueno, el rayo hielo se puede complicar Las cosas como son Y... Una vez hemos colado la amnesia <coughs> El principal problema... ...que tiene Cloudside ...es el Rayo Hielo crítico... ...o el Tajo Umbrío crítico, ¿vale? Por lo demás vamos a aguantar como unos verdaderos bestias... ...además fijaos... ...que de vez en cuando te sigue tirando Hidrobomba... ...lo cual te hace recuperar toda la vida... ...y eso... ...te hace pasarte esto con una facilidad pasmosa, ¿vale? A veces no tienes ni que tirar recuperación... ...otras veces sí, ¿vale? Otras veces te spamea Rayo Hielo... ...y te presiona un poquito más, pero bueno... ...sin más... ...vamos a intentar tirar por lo menos cuatro maldiciones, cinco si podéis, tampoco os paséis mucho porque hay un momento en el que Greninja vuelve a tirar un montón de dobles equipos y entonces ahí ya se pone el combate súper complicado, por eso os digo que es muy buena idea tener a tu lado un Gastrodon que le vaya tirando de vez en cuando ese Niebla Clara, vale para quitarle todo lo, todo lo que se bustea en, en evasión, básicamente una vez hayáis tirado esos cuatro maldiciones, lo que vamos a empezar es a pegarle, a tirarle ahí unos terremotos, con suerte conectan y podremos finalmente teracristalizar. No sé cuántas maldiciones llevo ya, la verdad, creo que llevo... vale, llevo tres... Con este llevaría el cuarto y ahora sí podemos simplemente esparmearle terremoto A ver, que si queréis hacer seis, podéis hacer seis Pero como empieza a tirar doble equipo, no vais a poder cristalizar. Y se os va a complicar, que flipas No os asustéis ahora que voy a pegar el terremoto y vais a ver Que le voy a quitar poco, pero es porque está el escudo, ¿vale? No os asustéis, digo, está a más cuatro y le quita muy poco Tranquilos, vamos muy bien de tiempo Fijaos, le quitamos un poquitito, ah. Una, una chipeadita, tampoco es una locura Le pegamos otro terremoto Y ahora sí, después de esto Cuando ya le hemos dado tres toquecitos Podremos teracristalizar Por supuesto, si al principio Conseguís meterle dos terremotos eh, Pues mejor que mejor Y fallamos, estupendo Así es la vida, chicos, del directo Es lo que tiene que pasar, vamos con otro a ver si esta vez acertamos, no me hagas crítico, perro Bien, vamos muy bien Otra cosa de si tienes un coleguita al lado Es que te puede ir curando si te hiciera falta ¿Vale? Que, bueno, por lo general no tiene por qué Ahí está, podemos Tera cristalizar Y se viene el terremoto Tera Que si lo acertamos No creo que le quite el escudo por completo Pero le va a dejar muy, pero que muy Tocado, y vamos muy bien de tiempo Chicos, en cuanto le conectemos Otro más, lo vamos a dejar Reventado y luego ya es cuestión de... Bueno, es que al fin y al cabo ya esto es cuestión de spamear terremoto como un cerdo. Si vemos que vamos mitad de vida, etcétera, etcétera, podemos cambiar y tirar un recover o un a recuperarse. Lo hacemos con el... Si veis que, estás, que estáis muy mal, lo podéis hacer con el... Con el comando de animar, ¿vale? Hacéis un a recuperarse que tiene prioridad. ¡Pum! Lo coláis antes que nada y así nos puede matar el Greninja, ¿vale? Porque obviamente tirando maldición somos súper lentos Y eso no nos viene nada bien para atacar últimos Nos podríamos llevar un crítico y que nos derrotase, ¿vale? Eso es de primero de Pokémon, hermanos Y ya está, ahora le tiramos otro terremoto, le quitamos el escudo Y es que a partir de ahí vais a flipar porque el Greninja es que explota con cada terremoto O sea, de verdad que lo vamos a volar Ahí viene un tajombrío, bien... Estoy teniendo mucha suerte con eso de que no nos está haciendo críticos, porque nos podría estar reventando. ¡Ahí va! ¡Bum! ¡Menudo leñazo! ¡Reventamos al Greninja, se desconcentra! Es nuestro momento y empieza con los dobles equipo, chicos. Esta es la parte más difícil del combate. ¡Doble, doble equipo en un solo turno se viene, chicos! Hay que intentar acertar este terremoto, por favor. ¡Aciértalo, Clotsayer! No pasa nada, seguimos, seguimos, otro, vamos, vamos con Sayer, lanza mugre, lo tanqueas con el con el pechito, con el nepe, lo tanqueamos, increíble, aciértalo por favor, aciértalo Madre mía, el problema del directo, chicos, seguimos teniendo tiempo, no pasa nada, esto es lo único malo, el tema de fallar, vamos, está quemado, perfecto, tajo un brío, lo tanqueamos con el nepe, aunque hiciera crítico está quemado Terremoto, lo acertamos Esto le va a hacer mucho daño Y solo hay que acertar uno más, si no me equivoco Hay que va, bueno, dos más Uf, Tenemos tiempo, Hidrobomba, gracias Menos mal que ha vuelto el Hidrobomba Se agradece, como veis, aunque pase el tiempo No te creas que la IA dice No, no le puedo hacer Hidrobomba No, no te, te lo hace igual, está, está más fuera el pobre Ala, Ahora el crítico, ¿no? Después de curarme, un genio Terremotoro, volvemos a fallar Chicos, estoy en un escenario muy malo Y aún así vamos muy bien de tiempo muy bien, tipo, es cuestión de conectar dos Es cuestión de tener un poquito más de suerte, por favor Cloudshire Cloudshire, por favor, no me falles en directo <ríe> Me va a fallar en directo No me lo puedo creer, me quedan cinco pp Se me acaban ante los pp's que la incursión sería increíble Crítico Escúchame, Cloudshire no, no me lo estoy creyendo esto eh. Estoy fallando todo Me recupera vida, por favor, Cloudshire Acierta, me cago en San Pito Pato Es tu momento, 4 pp's Lanzamugre Como veis, este problema, si tuvieras un gastado en al lado No lo tendríais eh, Vamos, es que directamente lo habríais terminado hace una hora O hace dos horas Porque es que es increíble Mi Clotsire está malditamente ciego, tío <risa> Es que hasta los, hasta los compañeros Están aceptando y yo no Es que no entiendo nada Golpe crítico, otra vez, perfecto Por favor, terremoto, gracias Clotsire O sea, lo tuyo es que no tiene ningún tipo de sentido Creo que está casi casi por favor, dime que, que, que lo matáis. Al menos los, los compañeros. Por favor, que alguien lo mate. Se acaba el tiempo, por favor, que alguien lo mate. Terremoto. <ríe> Tajo, un brío, lo tanqueamos. Lo tanqueamos, increíble. ¿Entra el terremoto? ¡No! <ríe> Nadie lo mata, tío. No me lo puedo creer. No, esto no. Esto, terremoto. Vamos. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Tajo, un brío. ¡Lo tanqueamos! ¡Vamos, terremoto! ¡Vamos! Esto es una absoluta genialidad, una absoluta barbaridad, chicos. ¡Me lo he pasado con... fallándolo todo, tío! ¡Fallándolo todo! O sea, chicos, si tenéis al lado un Gastrodon, esto, como bien sabéis, os lo habríais pasado en dos minutos y sinceramente, me da pena pero yo me lo he pasado con mucha más tranquilidad otras veces, ¿vale? Porque es que me da pena que en el vídeo quede esto. Pero lo voy a dejar porque me ha parecido incluso divertido. Es que es increíble. Y nada, hermanos. Ya habéis visto que se puede pasar. Se puede pasar con mucha tranquilidad con Clotsire. Estoy súper contento de que mi build haya funcionado. Y lo que os recomiendo simplemente es que... Pues eso, lo que os he dicho durante todo el vídeo. Que llevéis a un colega, a un gastródono al lado... Y os lo pasáis los dos 50 millones de veces con toda la tranquilidad del mundo. Creo que esa combinación es la mejor. También podéis probar con Slowbro, con Vaporeon. Chicos, esto no es tan difícil como parecía en un principio. Así que espero que os la paséis y lo consigáis 50 y lo farméis millones de veces. Y ya estaría, hermanos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!